Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se ve? La musiquita ahí de fondo. Buenas, buenas. A ver, a ver. ¿Qué tal todo, Paul? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ya estuvimos charlando un ratito, muy pero... Bien. Simulemos muy que bien, recién muy nos conectamos. Contento de participar acá nuevamente. ¡Tercera! ¿Ves? Tercer ¿Ves? stream. Ahí está. Espera que me achique un poquito yo y se ve bien tu cartel. Ahí va. ¡Bueno! Vamos a aprovechar que se ve bien, que se escucha bien Y vamos a ir rápido a los anuncios de hoy Para cualquier persona que se suma a este stream Estamos en el me responde, pero el primer miércoles de cada mes Puel tiene un espacio genial donde nos cuenta todas las noticias de D&D que hubo en el último mes Y vienen siendo unos meses llenos de noticias, así que Puel, gracias por estar acá y, y hacer el trabajo periodístico eh, después de este segmento, tenemos un pequeño de tema responde. Si quieren quedar a charlar de rol a hacer preguntas de rol, voy a estar yo acá respondiendo. Y eh, vamos a los anuncios rápidos. ¿sí? Y ya llega toda la catarata de noticias de DD que hubo en, esta, en este mes. Eh, primero, gracias a todas las personas que se sumaron a, a ver eh, ayer el stream de ratas en las paredes eh, de eh, la partida expedición helada. Eh, estamos muy muy contentos Todo el canal Adria como narrador Genial Sabrina en otro de 10 puntos como jugadores Fue súper divertido tenerlos El martes eh, Que viene Va a estar el diferido A partir de las 9 de la noche Por nuestro canal de YouTube Y va a ser una aventura quincenal Así que ellos van a volver a jugar El martes 17 Arrancamos las vacaciones Ya esta semana De eh, El stream de Jardines Los Presentes Lordi Tiene un descanso de dos meses, pero vamos a hacer lo que nosotros vamos a llamar eh, se me olvidó el nombre de la, del programa, eso no se hace <ríe> eh, happy hour de one shots, vamos a hacer todos los viernes en la hora de que jugamos vampiros un one shot con algunas comunidades amigas que están por ahí eh, <ríe> ahí eh, la producción está prendida en fuego y este viernes vamos a jugar Over the Edge con Dandy Latino Así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo Además tengo ganas de jugar Over the Edge sí. Mañana tenemos a Niela Danure. Viene re picante el stream Pasaron dos semanas desde la última partida Desde la isla del tratado Donde pasó de todo, un montón de cosas Y, y algunas tal vez que hubiera estado bueno que sucedan Pero bueno Sí, perdón Perdón, sí. eh, podríamos no hablar de noticias y charlar sobre Anurem, porque está re picante Dale, dale, hago los anuncios y si querés eh, podemos charlarlo Me gusta, me gusta la idea, hace un montón quería hacer esto, pero no, no sabía cómo eh, Mañana a las 7.30, 19.30 tenemos la, ses la sesión, no sé cuánto, 60 y algo, viene re bien eh, Y cada vez se acerca todavía más, están todavía más cerca yendo hacia eh, el objetivo que se habían puesto hace mucho tiempo de ir hacia la Ciudad de los Grupos. Como siempre, gracias a Lazer por patrocinar nuestros últimos videos. Les vamos a dejar el comentario en el, el, el link a su Instagram, que tiene una tienda donde vende un montón de cosas de rol. Tiene miniaturas, mapas, cajas, de todo. Y si usan el código TAGARTORERO van a tener un descuento. La verdad, está buenísimo, es súper económico y se puede, se puede hacer de todo con eso. Algo interesante que, es, que hicimos nosotros es regalos. Hay unos roll kits que vienen con muchas miniaturas, unos mapites, qué sé yo compramos uno y se lo regalamos a unos que chicos estaban empezando a jugar se terminó, listo. Venían 10 miniaturas de héroes, como 25 de monstruos y unos tableritos. listo, ya está que esa mesa eh, y eh, formamos parte del grupo de embajadores de D&D Latinoamérica con esta iniciativa que tienen de promover los manuales en español la verdad Excelente iniciativa, estamos ya en el tercer periodo y hay un montón de cosas que van a pasar y un montón de cosas que estamos charlando. El link está en la descripción, es un grupo de Facebook donde pueden ir a encontrar noticias, memes, discusiones, charlas e incluso mesas online y eh, presenciales. Ojo, es súper importante esto, es de toda Latinoamérica. Hoy un chico eh, estaba buscando mesas en Colombia, así que si están por ahí, vayan a charlar ahí, al, al Facebook que algo van a encontrar. Ahora sí, bueno. Eh, <risa> Eso fueron todos los anuncios Gracias por acompañarnos por a través de esos anuncios Que fueron un montón Bien, ¿qué vamos ¿Qué a hacer? A pasar... <risa> no, por favor, es un gusto tenerte acá ¿Qué vamos a hacer? Eh, bueno eh... Vamos a hacer a Nuren. Vamos a hacer las noticias no, no, me puse a preparar un montón lo de las noticias, no quiero dejar toda esa preparación de lado. Dale, tranquilo. Eh, así que, un ratito de eso y un ratito del otro, si querés. No hay problema. Este... Bueno, a ver, vamos por partes. Voy a usar tres ejes en, en esta charla. De lo primero que voy a hablar es de la Nerd Arcana. Los héroes de Krim revisitado, es decir, salió una reedición de la del de último Nerd Arcana. Eh, espectacular. Deide compró D&D Beyond, titulazo. Sacudió mucho del mundo de, del rol de en esta noticia. Y todo lo que se dijo en el D&D Direct y lo que siguió: Fue un evento en el cual hicieron muchos anuncios sobre D &D en el futuro próximo y, y a mediano plazo. Vamos a poco. Vale. Eh, a principios de mes, y si no me equivoco lo cubrí en el anterior El bardo de la idea acá en la Cartaberna, salió un Anerza Arcana, un Arcanos Desenterrados con material de prueba que se llamaba Los Héroes de Krim. Krim es el mundo donde se desarrolla el escenario de Dragonlance. ¿Qué pasa? En ese alerta arcana presentaban una raza nueva, los Kender, una subclase de hechicería, de hechiceros, de sorcerers. Eh, trasfondos temáticos de, de Dragonlance, de cream Y. Creo que hechizos. Uff. Bueno. Siempre hacen veces, como... Sí, sí, sí. Ay, no importa. No era lo, no lo trascendental. ¿sí, este. <risa> Pero eh, lo loco es que sucedió lo siguiente. Eh, salió de repente una revisión de este Anerth Arcana acompañado por un video de eh, Jeremy Crawford. Eh, Fitz claro, tras fondos y Fits. Sí, acá te ¿no? eh, veo, eh, Salió un video en D &D, el canal de YouTube de Dandy eh, con Jeremy Crawford hablando con Todd Kenreck sobre... ¿Qué es esta revisión? ¿De dónde viene? Sucede que cada vez que sacan una nerd arcana, eh, que es material de D&D, pero que es de prueba, digamos, no es oficial, es para, que, para ir haciendo devoluciones, a los pocos días sacan un, eh, una encuesta, un survey. Eh, y en la encuesta tuvieron muchas devoluciones. En la revisión de la nerd arcana, por ejemplo, ni aparece la subclase de hechiceros, de, de Sorcerer. Porque tuvo tan buena recepción que ya está, ya pasó. <risa> pasó la prueba y quedó. Así que supongo que la veremos en. en Perdón. En, en tenido que salga de Dragon. Perdón. ¿Sabes que Tengo algo raro con esto. Porque últimamente saca una nerd de arcana y a los meses sale el manual. ¿Sí? Como que le vienen re pegando a los nerd de arcana. El Spelljammer, todo eso que vas a anunciar ahora, viene así re bien dale sí sí y el año pasado antes de Van Richten eh, la guía de Van Richter para Ravenloft también sacaron razas que después aparecieron ahí al toque la que mejor hicieron para mí de anerta arcana fue la de las razas de Feywild porque las cuatro razas que aparecían ahí fueron apareciendo en distintos libros en el witchlight aparecieron los Karen los con, la conejente la conejente la conejente sí. en Strixhaven después y los kobolds ahora en, en Mordenkainen Como que estuvo bueno Sí, sí, sí, es verdad, bueno. muy bien Cuestión, sí, tal cual Sacan una nerd arcana y al poco tiempo sale algo sobre eso eh, Por eso estos Nerd arcana un poco también confirman que Vienen trabajando sobre, en este caso por ejemplo, Dragonlance Entonces es la confirmación de que se va a venir un libro de Dragonlance este, lo mismo que pasó, como vos bien decís, con los Travelers of the Multiverse de Spelljammer. Bueno, voy redondeando un poquito. La revisión trajo un ajuste a la raza de los Kender. Le sacaron una característica que a mí me re gustaba, que era de que mágicamente podían meter su mano en el bolsillo y sacar un trinket, una bagatela. <risa> podía ser dos monedas de oro, como podía ser una barreta, como podía ser una chuchería. Me encantaba. A mí me encantaba. Me encanta todo lo que tiene que ver con esas cositas. Suena una, un, un dote muy divertido, digamos. También suena una de esas cosas que, que los jugadores van a, tipo, pensar un rato en cómo explotarlo, también. Sí, sí. sí. sí pero bueno, lo random de eso, claro. eh, para mí aportaba a eso, a que se piense más desde el lado más eh, juguetón que desde el lado más eh, sí, sí, sí, sí, sí. Este... Bueno, cuestión que eso pasó con la raza, la subclase ni apareció porque ya entró derecho y hubo un montón de cosas reinteresantes sobre los trasfondos y las dotes. ¿Qué pasa? Presentaron en, la, en el original Héroes de Kryn, en, la, en la, el primero en Arte Arcana, trasfondos que incluían una dote eh, eh, en sí mismos. Si vos sos del trasfondo de los caballeros de Somnalia o como era que se llamaba, venía con eh, escudero de Tata. Y teniendo esa dote a nivel 1, porque tener el trasfondo desde nivel 1, te sirve como prerequisito para elegir otra dote que podés tener en nivel 4, que tiene como requisito ser mínimo de nivel 4 y tener la, la otra dote. Entonces, podías explorar el camino de la magia con una, una dote base de, mag de magos que en nivel 4 podés ampliarla en tres caminos distintos que tienen que ver con las tres lunas de Kryn Igual que la temática también de la, de la subclase de Sorcerer. Eh, tres de la caballería, de, de, de ser caballeros, de, de, más, más, más que tenía que ver con lo marcial y una que tenía que ver con lo, con lo clerical, con lo divino. Ya eso es un montón. Nos hace acordar a Strixhaven, que trae también trasfondos que incluyen dotes. Te iba a decir que, eso. Eh, que cuando salió Street Haven lo primero que escuché fue, esto está todo roto sí. esto está todo roto <risa> y acá se mandaron más fuerte digamos. <risa> no había llegado a leer el manual o ver una foto me dijeron, no, está todo roto <risa> la lista que tenían hasta ese momento era libro que sacamos articulando con Magic the Gathering, libro que tiene algo extra que es, que es más roto que lo común Ahora, parece que están profundizando. ¿Por qué? Sí, parece que sí. Me poseyó Hugo Varela. Eh, estos trasfondos vienen con dotes. Bien, ahora, en la revisión de la neta arcana, plantean otra cosa extra que es... Eh, y lo explican en el video. Este mundo, Krim, está en una guerra terrible, constante. Y ya vivir en este mundo y ser un aventurero o aventurera en este mundo implica que tenés una resiliencia extra, una capacidad eh, desarrollada para poder justamente sobrevivir. Y eso se manifiesta teniendo una dote gratis en nivel 1. Te dan a elegir entre tres dotes específicamente. Entre eh, una, una de las que ofrecen a Galenar Arcana. Eh, ahí tengo anotadas cuáles eran las otras. Eh, que estaban buenísimos Thoth eh, eh, y Skilled Skilled, eh, habilidoso que te da, puedes ser competente con tres habilidades y Thoth, que es el que te da un poco más de HP de puntos de golpe eh, o la dote que ofrecen acá que tiene que ver con lo divino o sea, en nivel 1 ya tendrías la posibilidad de tener una dote gratis una dote por tu trasfondo y si por ejemplo fueras eh, humano variante o o la, la, la versión de talla Podrías tener tres dotes en nivel 1 Y en nivel 4 No, eh Me estoy equivocando y no quiero decirlo mal No, no, está bien, entiendo lo que decís Pero hay, hay algo que siempre me pareció raro acá Cuando eh, A veces me pasa que viene una persona Y me dice, yo tengo este personaje Y vos decís, bueno Empieza a mostrar cómo está armado y tiene el trasfondo de krim Tiene eh, la raza de no sé qué manual y de repente yo lo que me empiezo a preguntar es cómo es el mundo, ¿no? ¿Dónde están jugando? ¿Cómo? Entonces es como están... El, el, el personaje te, te muestra un poco el, el, el lugar donde, donde creció hasta ser nivel 1 y está todo, digamos. Todo, es, todos los manuales. Es un mundo súper aglomerado lleno de cosas para hacer. Y eso es raro, pero sí. se puede. Sí, la, acá aclaro mi confusión. Eh... Con humano variante o, o el, la versión de talla puedes tener una dote desde nivel 1. Y lo que ofrece este Anerth Arcana es que a nivel 1, con tu trasfondo, si elegís uno de los de acá, tenés la dote que ofrecen. Y si elegís un trasfondo para jugar en Cream, que no es de, de los que te ofrece acá, puedes elegir entre estos tres eh, dotes extras. Pero hay más. Te plantea también que a nivel 4 también ganas una dote extra. Más allá de si elegís ganar una con el. Eh, con las reglas comunes. Bien, ¿sí? bien. Eh, y, y de esa manera, a nivel 4 puedes tener hasta cuatro dotes distintos. Pueden o sea, eh, está... elegir entre Alerta, Móvil, Sentinela y Warcaster, digamos. Son eh, buenas dotes, es poderoso. sí, sí, sí. Sabes que está buenísimo, porque las dotes de quinta edición son geniales. Sí. Y hacen que los personajes se diferencien mucho de, entre ellos. Así que bien por las dotes, más las dotes. Sí, de hecho hicieron hincapié en eso, en que las dotes son características eh, eh, modulares básicamente. Claro. Que son para expresar cómo es tu personaje, más allá de lo mecánico. Entonces, eh, en este mundo como es tan duro y tan tan bélico y todo, las dotes que proponen son justamente en función de, de, de poder sobrevivir en ese ambiente. Claro, son, son pero, gente pero, que, que creció no, ahí, con la guerra, claro. Claramente. Pero bueno, independientemente de cómo es el planteo, claramente Deide, el estudio, está probando ampliar los horizontes del uso de dotes en, eh, en la base, digamos. Más allá que digan, no, esto es solo para Dragonland Screen. Están probando cosas para lo que va a ser en 2024. Con cada libro se dan el permiso de probar una cosita nueva. Digamos, no, no, no engañan a nadie en ese sentido. Claramente las dotes son algo que, que, que va a cambiar Cómo están propuestas, porque actualmente Son una regla opcional Sí, en sí, el sí. Oficial. sí, sí, sí. Este, Pero bueno, yo no conozco a nadie que no las use No, tal cual Porque, porque está buenísimo, son re temáticas A mí, la primera dote que elegí en mi vida En quinta edición, fue la dote de Chef muy... <risa> Claro, eso está buenísimo <risa> Era Con la dote de Chef era es era que killer. la otra opción es aburrida No solo están buenas las dotes, sino que la otra opción de, de elegirla es aburrida Un número más en la hoja Que sí, tal vez te cambie algunas cosas Pero a tener tres Cosas diferentes, tres habilidades nuevas Tres actitudes copadas para el personaje Es mejor eso, es más divertido Sí, sí Bueno, paso, no nos detengamos mucho más acá vale. Están claramente explorando sobre las dotes Cosa que... Eh, Expresaron explícitamente en el último Sage Advice, eh, que también fue en formato video en YouTube, no, ex, no escrito como solía ser. Que hablaron, vamos a tratar de explorar nuevas formas de usar reglas que ya existen en DD, como la de las dotes y lo de los dados de golpe, por ejemplo. Y acá viene lo otro que me encantó que presentaron en, esta, en este alert Arcana. Eh, a ver. Con los trasfondos vienen dotes que como ya lo dije pero también vos podés elegir estas dotes aparte eh, siempre respetando todo lo que son los prerequisitos que, que tiene cada cual y muchas de estas dotes presentaban eh, en el original formas extra de usar los dados de golpe y eh, tres, tres dotes presentaban eso dos de las marciales y una de los magos y en la revisión solo quedó la de los magos Usando, la re, eh, usando dados de golpe En una mecánica de la dote eh, yeah. Que básicamente si, si sos un, es, es un dote Que tenés que ser malo De hecho, tenés que ser de alineamiento malvado eh, O no tenés que ser de alineamiento bueno Algo así eh, Eso es una puerta eso, eh, eso... Eh, <risa> Es que justamente es como eh, eh, Te da a elegir entre un conjuro de, necro, de, ...de necromancia o de, o de evocación en el original, y en la revisión era de necromancia o de... Decime vos, León, ¿cuál te parece que puede ser eh, la otra escuela de magia más turbia que puede haber eh, de, las, de las ocho que conocemos? Claro. Además de necromancia. No sé. Porque hay una que a mí me parece terrible... Eh, pero tal vez no sea la más terrible, que es encantamiento. Exactamente. Ah, oh, yo sabía. Sí sí, sí, sí, sí, Porque, claro, manipula gente, Es le, que le, sí. Le o sea, es re creepy. Sí, sí, sí. Bueno, justamente y, me parece. Y pasa disimulado es... también. Eh. No, no, no, no. Encantamiento suena más mágico, amigable, que, que terrible, sí. Es el sí no, como... Nada que ver, es sí, terrible. Sí, el retorio, el rey. Este. Bueno. Ese pequeño cambio me pareció bastante evocativo, porque antes era evocación y necromancia. Que evocación es el típico. Es fácil de ¿sí? evocación. Una, hacer explotar todo, destruir. Sí, es muy sí, directa, sí. muy explícita. No, bueno, cambiaron a eh, encantamiento y necromancia. Eh, me, lo, me pareció lo, interesante rescatar eso. Bueno. Ahora la que la lo decís. Que me dejaba, sí. Evocación suena más escuela de magos. buenos sí, <ríe> <ríe> Vamos a aprender poco a todos los malos. <ríe> Este, bueno, la, la, la opción que traía esa dote era que vos cuando tiras, haces un conjuro que con una tirada de salvación eh, alguien puede recibir daño, te permite gastar dados de golpe eh, tuyos y sumarle ese daño, sumarle eh, por cada dado de golpe, eh, sustraes eh, haces, daño, eh, haces un D6 más de daño en la versión nueva y en la original era un D4 de daño, o sea, como que te aumentaron las capacidades. Sabes que está re bueno que usen los dados de golpe porque no sirven para casi nada ahora. Y es una regla tan extraña que eh, es más, es tan poco usada que cuando la aplicás, realmente tenés que explicar toda la regla porque se confunde, digamos. Eh, Exactamente. Sí. sí, que se recupera la mitad en un descanso largo, que, sí, sí. que, que, y que lo tirás y es eso más... La ah, bueno, y, y charlamos. Los descansos cortos no sirven para nada o, o son muy, muy escasos. Tal cual. Tal cual. Bueno. Eh, había otras formas también de usar dados de golpe En, la, en, la, en dos dotes marciales el caballero, Knights of the Rose y Knights of the Sword Pero cambiaron Y todos esos ahora usan eh, mecánicas del eh, guerrero battlemaster Del maestro de batalla Y de hecho ganan eh, dados de maniobra eh, Dados de superioridad para usar ciertas maniobras Es la nueva versión, ¿no? en, la, en la revisada Eso está bueno, las maniobras son geniales Así que ya bueno, como que están explorando también usar eso fuera de la subclase y no me parece que también perjudique a la subclase porque de hecho estás eligiendo una dote es una decisión elegir una dote no, además si ya tenés la la subclase y elegís mm. la dote, te va a dar más cosas ahora mismo hay una así, el adapto marcial hace sí. eso, y te da un no, dado no, no, más no. y dos dos dos mayores o todavía sí, sí, más experto, en... digamos sí, sí, sí, sí, tal cual tal cual. bueno, con eso cerramos todo lo que fue el Unearthed Arcane. Bien. Recordemos, Unerthed Arcana es un PDF gratis que se puede acceder y descargar gratis en la página oficial de Wizards of the Coast. Vas a la pestaña de artículos y está ahí, en Unerthed Arcana, y pones el último y te da la opción de descargar. Está en inglés. Bien. Bajo. Pero son materiales para testear cosas que la eh, Y de eso venimos hablando. Pero usualmente devienen en algo que se vuelca en libros. Quiero, quiero hacer un una último detalle en la de norte de Arcana. Algo que me pasó cuando estaba preparando el one shot de Ravnica es que... Si hay un lugar genial para probar las, las reglas raras o las dotes raras de los norte de Arcana, es en los one shots. No, hay, no se pierde nada. Todo puede salir mal y está todo bien. Eh, a todos los personajes les puse hechizos de norte de Arcana. No se usaron mucho, pero... Eh, ¿Cuál es el problema de un hechizo superpoderoso que dice? Wow, vamos a ver cómo funciona. De última, en dos horas se terminó esto y listo. Tal cual, tal cual. Sí, es que yo igual los one-shots, de una de las formas que me los tomo si están presentados de esa manera, es eso, es para probar cosas. Sí, sí, Nunca sí. jugué a un guerrero. Pumba, en un one shot es la oportunidad espectacular. Vamos y si me hace. gusta, listo. La próxima campaña la encaro con un guerrero. O no. Es, es un espacio espectacular para probar cosas, el one shot. Además de que puede ser para otras cosas. Pero sí, sí, sí. Dotes. Quiero ver si esto realmente es útil como yo me lo imagino. Y después lo juego y nunca aparece, nunca lo uso. Porque va por otro lado. Sí, me pasa me pasa similar. Es una gran zona de pruebas. Este, bueno. Espero que les haya venido bien esa información. Ahora vamos a pasar a lo que fue la compra de Dian El 13 de abril se anunció esto. ¿Qué sucede? Division es una plataforma que ofrece acceso a contenido digital de los eh, libros oficiales de D&D Day Day y a contenido oficial de D&D. Day Day. pero era una empresa que no pertenecía a Wizards of the Coast, que es la dueña de, de Dungeons and Dragons, pertenecía a Fandom y articulaba un montón y de hecho era la única, el único sitio, la única, la única gente que era exclusivamente de D&D, de hecho mucha gente confundía, pensaba que eran de la misma empresa porque hasta en la, la estética todo está muy bien logrado eh, y de hecho claramente tenían un trato preferencial para con D&D Beyond eh, en accesos a cosas y todo. Eh, uno puede comprar desde acá Argentina la plata un libro el mismo día que sale en digital en realidad lo que compras no es el libro, porque no sos propietario de, ni siquiera de un pdf, sino pagas el acceso a ese contenido digital en la página. Pero es un montón más que esperar a que lo envíen, pagar una guasada, eh, más allá de que los precios eran similares. Pero bueno, sí. es, una, es una herramienta de acceso a los contenidos de Dungeons and Dragons en formato digital. Quiero y podés crear personajes, campañas, RDM, explorar opciones, buscar. Tenés el buscador de todo lo que son conjuros, de todo lo que son clases. Es como todo lo que no es el físico. <risa> Las facilidades del acceso digital. Con sus pros y sus contras, sus cosas que falte mejorar, era una herramienta muy usada. Es una herramienta muy usada. Para mí, ¿No? es sumamente cómodo usarlo porque tenés la hoja de tu personaje. Y vos le vas agregando los hechizos y haces clic en el hechizo y sucede eh, claro. O en el ataque y pum, pasa eh, sí, sí, sí, sí. Una de las cosas en que... en la pandemia Claro En, el, en el entero, fue ¿Podés una link... locura para todo lo que tenía que ver con el acceso Con poder jugar y que solo se pudiera jugar en, en virtualmente sí. eh, Fue una locura Además lo podés linkear con Roll20 Y usás el tablero Roll20 pero las hojas de Andy Bion, Entonces está todo muy organizado yo Tal creo bueno. creo y espero que con esto de eh, que van a traducir todos los libros, que animen y eh, apliquen español en D&D Divion porque eh, va a ser mucho más accesible todavía y van a tener una cantidad de usuarios mucho más grande. Bueno, de hecho hay una cosa que yo encontré en vivo cuando estábamos transmitiendo, cuando se estaba transmitiendo el D&D Direct entré a D&D divion y en la lista de los, de los libros eh, aparecía el manual de jugador en italiano. De hecho, todavía aparece. Ajá. ¿verdad? La locura. Muy rarísimo. Bien. Solo ese encima, como raro. Pero lo tienen. Eso significa que pueden tener libros en otros idiomas en Día de dibón Ojalá. Se, sí, no. Se abra ese juego que planteas. Ojalá. Es sí. la esperanza de todo el que no sea de habla inglés. Sí, sí, sí, sí. Sería lo mejor. Y la pregunta que me hace el alemán Masterea es buenísima, porque es, eh, es el otro paso. Eh, ¿qué, la, ¿Qué dos cosas grandes le sirven en el universo digital, en el universo internet a una empresa que produce juegos de rol? El acceso al contenido digitalmente y un Virtual Tabletop. Una mesa para jugar virtualmente. Como lo es Roll 20, Foundry eh, BTT, Uber Rodeo, etcétera. Bueno, ahí hay, hay algo raro para mí. Porque sí, suena el paso lógico. De decir, bueno, hagámoslo. ¿Por qué no? Eh, sí. Suena que vamos a tener más dinero. <risa> Por bueno. otro lado ellos tienen un gran negocio vendiéndole el acceso a los manuales a estas plataformas y sí. si ellos hacen su plataforma, ¿qué va a pasar? probablemente sigan vendiéndoles a las otras pero también lo que va a suceder es que si la gente usa D&D Vion eh, y otra plataforma, va a dejar de usar la otra plataforma para usar todo en D&D bueno, eso era una cosa que estaba un poco en juego detrás de la compra de D&D Vion antes de, de saber que se iba a dar esa compra las especulaciones nos llevaban a pensar, a ver Wizards tiene eh, a su merced a Dian Beyond. ¿Por qué? Y muy diferente que a todo el resto porque Dian Beyond eh, tiene contenido exclusivo de Dungeons Dragons entonces Wizards decía, listo, no te voy a renovar la licencia o te la doy de baja y los dejaba desnudos en Pampa y la Vida, claro. los dejaba eh, inhabilitados para hacer nada en vez de eso, y, y y de paso perjudicaba a cualquiera de las millonadas de personas que usa DMV. Eh, no, Claramente tal cual. iba a tener una repercusión negativa. Y la lo lógico hubiera sido que hagan lo que hicieron, que es comprar DMV. Pero con el Virtual Tabletop es raro. O sea, es una situación similar que es la que vos decís. Es. Eh, está, eh, ellos deciden si quieren renovar las licencias para que se pueda usar o no. Ahora, igual, independientemente de eso uno no tiene que tener nada de Dungeons and Dragons para jugar en un Virtual Tabletop porque lo que necesitas en definitiva eh, es un mapa donde poner tokens y que se muevan, todo lo demás lo puedes hacer en un Word, en papel o en lo que sea Digamos, como... eh, tampoco tampoco es tan loco sería raro que compren Roll20 porque Roll20 se dedica a muchos otros juegos además de Dungeons and Dragons sí, y es una empresa además, mucho un más grande es una empresa mucho más grande que D&D Beyond eh, Bueno eh, Esa es la situación Wizard le compró a Fandom La empresa D&D Y anunciaron Explícitamente todo lo que tenían Y todo lo que tienen las personas Que, que tienen algo en D&D No lo van a perder, vamos a seguir Impulsando esta plataforma y que crezca Y estará <coughs> Sí, bueno Así que, porque no les conviene claro. tampoco, digamos Porque si dicen, claro. vamos a comprar esto Y vamos a cerrar la puerta No, pierden el 70% De los usuarios Tal cual, tal cual, sería un golpe Muy fuerte a todos los, A la comunidad, porque hay mucha Gente que usa eso No se, no se sabe, porque tampoco hay estadísticas oficiales De porcentajes de gente De cuánta gente usa más, cuánta gente usa menos No, obvio. no importa tampoco, son millones De personas las que acceden a día ellos tiran 10 millones. Andá no a saber de dónde sacan el número. Que tan preciso sea. Pero indudablemente son millones. Porque es. Sí, sí, directo. sí. sí, sí. Ah, y algo? Con esto pasamos al D&D Direct. A menos que quieras hacer una acotación previa. Una última cosa que es algo que me gustaría a mí. ¿Sí? que Una de las cosas que pasaba antes era que vos decías: me compro el manual o me compro el D&D Bion? El problema principal era que eran dos empresas diferentes. Ahora claro. que es la misma, como que me gustaría que suceda, eh, tipo te compras el manual y te viene un código para tenerlo en el otro. Por otro lado, también es, dividirían las compras a la mitad, que no creo que quieran hacerlo porque en el fondo es una empresa que quiere mantenerse a flote y ganar dinero. Pero quién sí. sabe. Tal vez... Con... No, es que... De hecho es, es, eh, es un punto importante que, que me estaba salteando. Hay una experiencia previa de esto que es con el Essentials Kit. Eh, el último start, la caja de inicio, la última que salió, con la del Ice Peak. Eh, Ice of Ice Peak. Eh, venía con esa aventura, las reglas básicas, dados y qué sé yo. Eh, entiendo que en Estados Unidos existía la posibilidad de comprar la caja oficial sí. que venía con un código de descuento para DVD. Ah, Eso es un precedente. Bien, ¿no? es un primer paso. Y además, también. Claro, y además, el hecho de que. Dungeons and Dragons esté creciendo económicamente un montón en los últimos años también significa que tienen cintura como para decir no vamos o sea, porque de hecho antes tampoco es que ganaban todo lo que se pagaba por el manual en en, en Dian de ellos ganaban por, por la licencia que les pagaba en de para poder acceder a esto entonces hasta cierto punto eh, queda en ellos evaluar cuánto les conviene generar este acceso facilitado digamos, compras el físico y tenés un acceso facilitado o gratuito ojalá al contenido digital de ese libro eh, sería una locura difícilmente sea así porque no se maneja así el mundo, pero no, ojalá, pero al menos eh, el descuento, un descuento sería una locura el descuento ya es, es, un, es algo muy grande porque con esto de digitalizar todo los libros pasan a ser una cuestión... En vez de, claro, exacto En vez de ser algo funcional que necesitas sí o sí a en algo de una decolección Que no, no está mal para nada Porque son lindos los libros y está bueno tenerlos eh, Pero Es mucho más útil tenerlo en digital Es mucho más fácil usarlo en digital Que apretás los botones y pasan las cosas eh. eh, Claro ese, eh, eh, eh, Siempre que agarrás un libro te pones contento Antes de, mover, antes de movernos Ahí Fe nos preguntó unas cositas A ver Dice, ves que vayamos al rol como servicio, por ejemplo, una suscripción de D&D Beyond más cara que te permita usar los manuales todos, pero solo mientras pagas, en vez de comprarlos. Es un tema porque eh, yo no soy muy ducho en cómo se manejan las empresas, en, en, en ese tipo de universo más... Eh, más especulativo y que tiene más que ver con macroeconomía y economía de, de, de empresa, básicamente. Sin embargo, en toda la investigación que hice, sí escuché, eh, por ejemplo, a Mike Shake de Sly Flourish, eh, hablando con Teo Sabadía, que también ambos han producido contenido para D&D y producen contenido por fuera. Bueno, Lazy DM es, es Sly Flourish y es grande en, su, en lo que ha hecho. Y han planteado que eh, no sería extraño que haya una lógica de suscripciones para los accesos futuros a distintas cosas. Suscripción, bueno, de hecho, en Dian en existe la, la suscripción para el acceso a distintos perks, a distintas. Sí, sí, cosas. sí. Si querés compartir eh, contenido, tenés que ser máster. Claro, tal vez haya una situación de. Te compras el libro físico, viene con un código y si sos si estás suscrito a Dian puedes acceder. No sería raro. Yo creo que... Tampoco estaría tan mal, pero bueno, es una lógica también nueva. Es nueva que... El... Tal cual. Para mí si van a hacer algo así, lo van a alargar medio como por etapas. Tipo, bueno... Seguro. Suscripción de, qué sé yo... Eh, bronce. Tenés eh, todos los manuales hasta, qué sé yo... Talla. Eh, de oro y así. Porque... Por, por como funcionan ahora, lo digo yo. Ahora están en un modelo que claramente anda bien. <risa> Sí, sí, sí. Cualquier sí, cosa que agreguen tiene que aportar este modelo que anda bien Y eso sería como una modificación muy grande A lo que tienen Sí, sí, sí, eh, De hecho ya salió el reporte Del primer, cuatri, del primer cuarto del año eh, De la empresa Y parece que tampoco Están en la subida Que venían viniendo Pero también están con Inversiones fuertes En función de, de, de este crecimiento Así que Ay, hay ahí una cosa <risa> a tener en cuenta. Claro. Este, gracias, Fede, por la pregunta, porque fue muy buena. Eh, Además, super recomendable el canal de Tomate20. Sí, sí, pasen, de, chicos, 20, por Tomate20, 20, que son geniales. Recién tuvieron un podcast recopado. Eh, algo que estaría bueno, digamos, un poco más de soporte para eh, dispositivos móviles. Eh, sí. Eso estaría buenísimo. Hay, sí, sí, sí. pero, tipo, linkearlo con Rollbait, toda esa cosa, toda esa cosa estaría genial. Sí, sí, sí. Bueno, eh, para quienes quieran ver una traducción en vivo que hice del día direct, pueden ir a mi Instagram, Elbardoeldeide del D &D. Eh, Ahí lo tiramos, por el chat. Tengo una. Lo vi en vivo cuando salía y iba hablando. Eh, me confundí con dos, tres cositas. Ah, yo La estaba con Bachi, de... yo estaba con Bachi también. <risa> eh. Pero bueno, ahora vamos a hacer un, un paneo general y vamos a profundizar en las cosas más jugosas. Eh, el 21 de abril se hizo Dian Direct, una, un evento inédito, digamos no existía previamente, donde en media hora condensaron información, cosas nuevas. No fue en vivo, fue algo preparado y estuvo bien porque no se, no se dispersó. Eh, los conductores eran repiolas eran gente que ya viene hace mucho y como muy claro y todo de hecho no me fijé, me tenía que fijar porque en YouTube existe la opción de los subtítulos en inglés y la traducción automática eh, en castellano si es que no tiene subtítulos en castellano y usualmente vienen funcionando muy bien excepto con algunas palabras específicas que las traduce muy random pero bueno, es una recomendación que dejo a ver, en este D&D Direct Hablaron de tres ejes Contenido para quinta edición Libros y anuncios Actualizaciones de videojuegos Que son de Dungeons Dragons E información de la película Lo único que revelaron de la peli que lo hicieron en un video que deja mucho que desear, de hecho, para hacer la producción cinematográfica de gran escala de una película, un video que podría haber filmado yo con mi celular, digamos, por la calidad de audio, por la calidad de video, por la escenografía. <risa> Eran los dos directores ahí parados con una tele atrás, medio cortada, con una imagen de la película, seguramente, muy raro. Y para mí, lo hicieron muy rápido. Tenemos que hacer esto el día en directo, ah, filmense diciendo estas cosas. Bueno, sí, dale... Uh, sabes que me, Yo sentí algo similar. Con eso. Y yo sabe que siento, que ellos estaban trabajando en la peli. Y le dijeron, bueno, ahora tenés que ocupar un par de horas al día haciendo esto. Y le decís, pero tengo que trabajar en la película. Te tengo que entregar lo que vos me pediste. Y fueron así y, y lo llamaron a una reunión y los pusieron en cámara. Para mí se sintió eso. Yo, yo tengo mucha esperanza de que salga bien la peli por el cariño que le tengo al hobby. Eh, lamentablemente Luciana nos está mostrando que los antecedentes oficiales de película de D no son los mejores. <risa> eh, pero Vayan bueno Vamos a ver esta serie que están haciendo en el en YouTube de la taberna de rol porque es espectacular. La mejor <risa> película sobre D, D fue un corto de bajo sí. presupuesto hecho por fanáticos. Sí, sí, sí. Corta la bocha. Sí, sí, sí. <risa> por ahora, todavía no seguido no la revisión de las películas que, que siguen. Está sí. sí, sí. Que no, está buenísimo. Este, pero sí, ya veremos. Por lo pronto, de la película hacemos dos cosas. Se va a estrenar el 3 del 3 del 2023. Con suerte. se va a llamar... No sabemos. Porque, porque a veces tienen no. delay, a veces pasan cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. No, bueno, pero ya lo anunciaron oficialmente. No es lo mismo que se rumorea. Después sí, puede ser. Tranquilamente. Tranquilamente sí, sí, sí. Pero bueno, es el anuncio oficial. Y la película se va a llamar Dungeons and Dragons... Honor Among Thieves Honor entre ladrones Eso me genera otro problema ¿Qué? ¿Que el protagonista va a ser un rogue? Es que el protagonista de la primera película de Oceanodragos es un ladrón ¡Es verdad! Están reciclando Y era un dragón, era un ladrón honorable Bueno Ya veremos lo que es por lo pronto sabemos que son actores y actrices de, de alta talla, qué sé yo. Ya veremos lo que sale. Esperemos o sea, es lo mejor. O por lo menos sea entretenido. Esperemos lo mejor, esperemos lo mejor. Espero que salga bien. Eh, Ahora, Dale. Eh, videojuegos. Sí. Hay, eh, lo, lo que anunciaron fue un nuevo módulo para Neverwinter que se llama Dragon Slayer. Y en la portada y la previa, bueno, claramente tiene que ver con... Eh, Cazar dragones y todo, y está en la portada la imagen de las cinco cabezas de Tiamat ahí a pleno, así que debe ser re interesante. Yo no juego los videojuegos, no soy muy del no soy muy gamer en general, eh, pero debe estar buenísimo. Y Baldur's Gate, que estaba en, entiendo que está en beta. Perdón, puedo mencionar mucho? algo también? Anunciaron que el año que viene ya se lanza oficialmente eh, el 3. el Baldur's Gate 3, pumba. Eh, igual, mientras tanto, durante el año, van a seguir haciendo actualizaciones como, como lo vienen haciendo, ampliando las posibilidades y todo. Eh, ahora, empecemos con los libros y el contenido de quinta edición Espera, quiero decir alguna sola cosa de los videojuegos Por favor eh, Primero, eh, que eh, si bien eh, los videojuegos se separan del de rol de mesa por muchísimas facciones, es un género totalmente diferente Creo que los juegos de Daydea ayudaron mucho a la inclusión, al, al rol de mesa. De hecho, mucha gente tiene recuerdos muy cariñosos sobre estar jugando al bardo de pibe o al Neverwinter 1, Yo, en mi caso, estoy esperando el Neverwinter Night 3, que es algo que estoy esperando en un montón, pero no creo que se haga nunca. Eh, eh, y me ayudó mucho, en muchos aspectos a la hora de entender cómo funciona el sistema. Pero bueno, ahora sí, sigamos. ¿Qué bardo 3 son los padres? Sí, claro. <risa> no, no, bueno. Ya hicieron el anuncio, el estudio que produce el juego Dijo que va a ser el año que viene el lanzamiento Está bien son los, los, son los anuncios oficiales Yo me, a, a, hasta ahí me remito No, no, no. Como de viene. vamos a creerles Vamos a creerles eh, Bueno, a ver Libros Una de las cosas que hicieron fue eh, Mostrar avances de Journeys Through the Radiant Citadel Que es el próximo libro que se va a lanzar Digamos, el próximo libro nuevo Eh... Antes de ese, ahora el 17 de mayo, va a lanzarse eh, en formato individual Monsters of the Multiverse, Mordenkainen, que, que aglomera el Volos Guide Monster y el Mordenkainen Thomas Faust y más monstruos de distintos eh, otros libros. Eh, Tuvo un par de problemas en eh, ese libro. Pero este libro ya había salido en enero en, en un paquete. No es nuevo, digamos. Simplemente se lanza individualmente y seguramente. Y para también para acceder a ese libro en Día por ejemplo. Hubo un par de problemas de ese libro. Eh, el problema principal que yo recuerdo era que mucha gente decía. Pero yo ya me compré todos los otros libros, ¿por qué me voy a comprar este? Eh, lo cierto es que las actualizaciones de las cosas son necesarias, porque a veces hay que. Hacer un salto y decir todo esto, tal vez no funcionó como esperaba. Vamos a sacar material nuevo, a ver qué tal, qué tal sale. Sí, es raro que se actualice un libro, porque rara eso se. Pero claro, usualmente son erratas. Claro. Pero estamos en la quinta edición del juego. No es tan raro que se actualice un libro. Este juego se viene actualizando desde que salió. Que... Sí, y de hecho es de 2014, estamos en 2022, gente Claro, en 2014 salió el manual del jugador El de M y el de Monstruos Era necesario una actualización De hecho vos lo decías sí, eh, Todavía tiene problemas con el descanso corto O qué veníamos diciendo hoy eh, Los puntos los dados de golpe Dados de golpe, todas esas cosas, sí Bueno es decir, cosas que después fueron, fueron estableciéndose como algo más normalizado como por ejemplo la regla opcional de dotes o la regla opcional de multiclase claro es opcional, pero la verdad que es como una lección medio abierta en general sí, sí, sí, sí. Partida, por lo menos la que yo conozco no digo que tiene que ser así, pero es, es como el uso general que, que, que yo al menos puedo observar este, a mí me parece bueno lo que se vayan actualizando. No me parece que sea necesario comprarlo. Hay una cuestión como vos decías de eh, como coleccionistas. Está bueno tener, <risa> tenerlo. Es re interesante. Y además tiene cosas nuevas. Eh, además de que aglutina un montón de cosas. Para jugadores aglutina 33 razas distintas jugables. Y para masters aglutina una guasada de monstruos. Sí, no. Ese bestiario muy bonito. ¡No, se me cayó el puente. Eh, juro que no tenés ni el Bolo, ni el... Ahí está, ahí te volví. ¡No! Ahí está, ahí, está, ahí te volví. Si no tenés ni el manual de Bolo, ni el primer manual de Mordenkainen, este libro es buenísimo. Sí, exacto. Pero si tenés los otros dos, bueno, qué no sé yo. Eh, eh, es una duda plausible. Pero bueno... en Junio, el 21, se publica por primera vez eh, el nuevo Journeys Through the Radiant Citadel Travesías a través de la ciudad de la Radiante es mi traducción no oficial a ver. este y hicieron anuncios en el D&D Direct y posteriormente sacaron otros dos videos que ampliaban algunas cosas no voy a profundizar porque estaríamos hasta la 1 de la mañana <risa> pero bueno Mencionar, es una antología de 12 aventuras que son independientes, las puedes jugar de corrido o las puedes tomar eh, solas. Se puede mechar con una partida casera o con un mundo preexistente, con lo que quieras. Eh, tiene esa maleabilidad. Eh, tiene la, en lo que charlábamos en el anterior stream, que, que es como un poco la, el libro Bandera en Diversidad. Eh, Diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad en muchos ámbitos eh, y de hecho incluyen eh, autores y autoras de, de Latinoamérica, el mismo líder del proyecto tiene un trasfondo cultural de la India, si no me equivoco, eh, bueno, un montón de, de expectativa en ese sentido en la bandera de la diversidad de D&D Quinta que va a ser este libro que vienen, y, vienen hace rato que vos mismo decías es que esto no quede en ese libro que sea una política sí, sí, sí. no en general vienen sí, hace sí. rato impulsando esto sí, y, sí, sí. y está perfecto está perfecto sí. y además hay algo que me parece súper interesante que a mí me aumenta la expectativa de este libro en su creación, primero, se tomaron el tiempo para hacerlo, digamos no salió rápido y estos 16 autores y autoras fueron intercambiando notas y articulando. O sea, no son eh, a cada aventura una cosa aislada que no va a tener nada que ver la primera con la última ni con la del medio. Están articuladas y presentan lugares y aventuras que se cruzan, que tienen pistas de una acá y allá. Y eso eh, habla de, de una búsqueda, de una coherencia y una, y una, y una complejidad muy interesante. A mí me, me, me gustó mucho esa, esa data. Sabes algo que me, que me llama la atención de ese libro? Es que eh, Algo que puede pasar Que quiero que se confirme ahora con este libro Es que tal vez estamos acostumbrados A una narrativa más estructurada Del estilo norteamericano No lo sabemos Porque hasta ahora no tuvimos con qué comparar Claro, hay contraste. Ahora, tal vez, vamos a ver estas aventuras Y nos van a parecer o extrañas o diferentes Y sería lo mejor del mundo Porque vamos a tener variedad eso estoy re esperando a ver qué pasa. Qué sale de las cabezas de gente de todos lados del mundo para ver cómo son esas aventuras. Cómo sería jugar rol con alguien que te dirige desde la India, que te cuente una historia súper extraña. Encima, las imágenes que tienen son súper sacadas de las culturas reales. La que, se me, la que se me quedó grabada, una es que claramente sale de México y del Día de los Muertos. Que es sí. espectacular. Bueno... Sobre esa, sobre la aventura que está retratada, que, de la que es parte de esa ilustración y otras dos hablaron en el D&D Direct, eh, aparecieron tres autores y autoras eh, hablando un poquito. Eh, no, no aparecieron autores y autoras, eso fue en los videos posteriores, sí. pero en el D&D Direct hablaron de, eh, mencionaron detalles de tres aventuras, una por ejemplo es temática Caribe, eh, con el vicio y el juego rondando, con imágenes e ilustraciones más color pastel, pero como con una turbiedad muy, muy, muy presente, las caras desencajadas, a mí me encantó. Eh, hay otra aventura más bien tipo selvática, eh, interpreto yo, que mecha el Feywild con el Far Realm, Far Realm el, los reinos lejanos, eh, de donde vienen los mindflayers, los beholders las aberraciones básicamente eh, que parece re interesante a mí me transmitió una vibra medio eh, selva jungla amazona pero bueno, eso ya es interpretación personal por lo, que, lo poco que mencionaron y las ilustraciones que se veían y otra temática día de los muertos que es de esa ilustración que vos mencionabas eh, nada se ampliaron un poco más eh, informaciones y avances sobre cómo van a, eh, cómo vienen siendo algunas cosas. Hay un video donde hablan de, de, de, de algunas de las búsquedas que tienen algunas de las aventuras. Y el último video es a una entrevista a la a la chica que hizo a la mujer que hizo la primera aventura de nivel 1 y que creó ese monstruito que está volando en la, en la portada, adelante de todo. Sí. Y hay como una feria nocturna eh, en el fondo. Bueno, todo eso tiene una, un trasfondo eh, muy interesante que tiene que ver con lo que ella aportó en su aventura quiero ver el arte de ese libro, ya mismo Sí, sí es, hermoso, es hermoso bueno eh, después en el día direct hablaron de, de productos, de unos estuches que vienen con, uno con tokens eh, removibles, que es básicamente para no gastar un fangote de vida en, mi, en miles de miniaturas o muchas miniaturas o sea Tokens, ¿no? ya, era, ya era hora, eh. ya era hora a ver, son productos que ya existían Por fuera de sí, sí, sí, sí. Un poco se están ayornando, se están Aclimatando sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y lo mismo con otra cajita que trae eh, Mapas Para jugar Cuadriculados, eh, modulares ¿no? Como son cuadraditos de, de, de o plástico, no sé Que se encastran y vas armando el mapa A gusto y piacere. Y tienen dos caras, ¿no? como temáticas Nunca fui fan de, de esas partes modulares Siempre se me rompía la conexión de algo y era medio inútil Tal vez es mi culpa ¿Sabes qué me pasó con eso de los tokens? Es que sospecho que el, el mercado de las miniaturas Recibió un golpe grande con las impresoras 3D Porque ya no hace falta realmente comprar Ahora te las podés armar vos en cualquiera de las, de las páginas que hay Te armás a tu tipito saltando como Mario tomando una cerveza te imprimís, la pintas como quieras y sale. Antes tenías que comprar una miniatura que más o menos iba por ahí. Ah, no. Sí. Ahora, ahora podés imprimir un Manflyer en la playa con lentes de sol si querés. Alguien seguro está por ahí haciéndolo. Sí. Entonces, sí de hecho es un meme recurrente el Hero Forge preguntándole... Ah, ¿Y vas a comprar esta, este no. diseño que acabas de hacer? <risa> exacto, exacto Porque la gente, claro, haces el diseño en una, en una aplicación que te lo permita Te descargas ese diseño Y lo imprimís acá sí. Una persona que lo pueda hacer Si sí podés acceder a todo esto, obviamente ¿no? Los tokens son súper económicos Y se ven bonitos esos, se ven reusables sí, sí, sí, eh, sí. Pero bueno, las miniaturas 3D Tal vez, como están Siendo cada vez más accesibles Puede ser algo más interesante Sí Ahora, otra cosa eh, El starter set que se había filtrado hace un tiempo La eh. caja de inicio nueva Va a salir el 4 de octubre En simultáneo en Estados Unidos Y en las traducciones en Europa Es decir que va a estar en español En simultáneo Eso para mí ya es un, una locura No en Latinoamérica bueno, de poco. Pero sí, traducido o sea, claro, que Se va eso, a publicar sí. traducido en, en inglés y en español Y en alemán, italiano y creo que francés A la vez Es un montón sí. Esa es la, una de las noticias lindas Está bueno. Este, este starter set, esta caja de inicio Viene con contenido digital integrado Es parte de la, de, la, de la nueva propuesta que trae Que pretende facilitar el acceso Tanto a jugadores como a DMs para, para el aprendizaje del juego y para el desarrollo tiene una aventura de nivel 1 a 3 y su arte de tapa que se habló mucho de esto está específicamente inspirado en el dibujito de Dungeons and Dragons de los 80 eh. de hecho en, en la imagen que se ve podés ver a la acróbata y al, y al arquero no me acuerdo dónde nombre, sé los nombres eh, ahí manifestos, no ahí, sé, se habló mucho del tema y sí, claramente están inspirados y los starters, las cajas de inicio suelen venir con hojas de personajes pregeneradas. Así que me da curiosidad si estos personajes van a estar como personajes jugables o como NPCs tal vez. Eh, pero nada, ahí hay un comeback, una, una revival interesante. Este... Que también un poco de, de, de la nostalgia que se trae al 2022 y un poco también estar, es a que tocarle, vienen incluso. escarbando con la nostalgia ¿eh? porque espejame es viejo dragon es eh, viejo al cual, eh. tal cual. Eh, una cosa más que quería decir de la caja de inicio es que eh, por lo que parece en unas declaraciones que no son oficiales así que tomen con pinzas eh, van a tener un, un abanico importante de opciones digitales y a su vez va a tener muchos dragones y, y piolas dungeons. Y, y, se hace, y esto es indudable, digamos. Se hizo eh, recibiendo todas las críticas que tuvieron las primeras dos cajas de inicio. Que de hecho tienen críticas repiolas, pero bueno, la, la típica de las minas de Fandelver: que la primera escena sea mortal para la mayoría de los personajes es terrible. Eh, supongo que eso lo han querido ev evitar. Mira, en el primer capítulo no, de la en serie... La en el primer capítulo de la serie creo que aparece Tiamat Sí. Así que, que suceda sí. eso de nuevo. En la, en la, la primera escena aparece Tiamat, los mata a todos. ¡Ay! <risa> una locura! O sea, que que arranquen creando dos personajes, uno muere en la primera escena y el otro quiere vengarlo. Listo, está. Tenés motivación Listo. para el resto. <risa> motivación. Bueno. Otro anuncio importantísimo que a mí me encantó y que va a ser muy piola, eh, espero, es el D&D &D Library, la librería de Deide. Es un espacio al que se puede acceder desde la página teniendo una cuenta, no suscribiéndose, teniendo una cuenta en D&D &D Beyond o en la página oficial de Wizards a una biblioteca gratuita de contenido. En el mismo D, D Direct anunciaron que está accesible para desde ese momento el Monstrous Compendium Volumen 1. Que está es bien, una lista de 10 bien. criaturas eh, monstruos del universo Spelljammer, las cuales algunas son nuevas y otras son viejas. Y hay cosas espectaculares. Y el arte que es arte, muy chiquito. Y hay notitas como en los libros sí. de, de, de personajes de este universo que hablan, eh, hay una o dos pero, pero es re interesante porque te va introduciendo eh, ¿qué eh, querías decir? Eh, siento que podrían haber sido más monstruitos son muy poquitos para mí está bien, bueno, está re bien el material y debe material ser re, es que re re van a expandir es el sí, volumen 1 sí, sí. y dijeron el mismo día en direct que en el año van a ampliar el, el, la biblioteca la librería también es contenido gratis. No, no, no, no, es, es no Para nada, para nada. Además hay monstruos buenos, hay monstruos hay un par de CR alto, hay un par de CR bajo. Eh, ahí está el, el, el Lich de lo extraño, no, no sé cómo el tal. Sí. El Eldritch Lich. El Lich, sí. Eh, que rima el nombre. Es muy A mí raro. Me, encantó, me encantó porque siempre me gustó la mitología nórdica. El, el que está inspirado en Yggdrasil. Ah, sí. El Yggdrasilito, le digo yo. Sí, es eso, es un hidrasilito. Sí, sí, es una, sí. un, un, una astilla del árbol del universo que es hidrasil. Pero bueno, una astilla de ese árbol, eh, de hecho, tiene tamaño gargantuano. <ríe> y viaja por el universo, y de hecho, podés meterte en los huecos de ese tronco y viajar eh, bárbaro. <ríe> o pelear. O pelear, <ríe> eh, Pero especifica específicamente eh, que. Podés viajar dentro de los agujeros de ese árbol y eso es una locura. Ya, o sea, no es un monstruo y nada más. No, tal cual. Ahora lo usás tipo agujero de gusano. Es más, un recurso. Claro. Y bueno, en esta D&D Library anunciaron que esto ya está disponible. Que va a ampliarse la colección de volúmenes durante este año. Eh, y que se va a sumar a esta librería el Spelljammer Academy. Que es una aventura que es una precuela de la aventura que va a aparecer en la caja de Spelljammer. Eso es recopado. Eso es recopado. Y eso va a ser en eh, julio. Y Spelljammer se publica en agosto. Hablando de Spelljammer, los Recontra Requete Re Super confirmaron. No era necesario igual, pero ya, <ríe> oficialmente confirmado. Menos mal. Menos mal. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Muchas veces me preguntaron eh, cuál es mi raza favorita de... Y nunca tuve una respuesta fija, hasta el anerte de Arcana de Space Jammer, cuando salieron los mocos. Sí. Determinaron la, la, la. de todas las otras razas. No hay ningún beneficio racial que supere los mocos para mí. ¡Qué buenísimo! Sí, sí, sí. No, y acá con mi tío, el cubo gelatinoso, venimos a al dungeon. No, que puede ser un minotauro, puede ser un, un hijo de un dragón. O podés ser un moco, digamos. Nada está por encima de eso. Yo no eso lo podía. Es, ¿Es porque es lo más parecido a un Flum? Es posible. Es posible. Pero eh, la, lo cierto es que es tan extraña la raza. Es la primera raza realmente extraña que veo en el juego. Todas las otras razas me las esperaba. Porque las vi en otro lado, porque tienen forma humanoide, porque eran monstruos antes. Esta es la primera raza. De hecho, históricamente es el primer, eh, la primera raza de la categoría U.S. que saca el juego. Sí. Es para mí la primera raza rara. Incluso los insectos eran comunes para mí verlos. Eh, sí, que eh, recién ahora, la... Claro, era una cosa. Bueno, si está en el manual de monstruos, puede ser una raza. Siempre dice siempre ese, ese cálculo yo en mi cabeza. Y los U.S. no. Y acá están. Los mocos. Bueno. llaman Se llaman Plasmoides, eh... pero bueno. Eh, van a venir, aparte de Spelljammer unas mini Un conjunto de miniaturas Que van a alargar temática de Spelljammer Obviamente, la larga WizKids Que es la empresa que se encarga De producir miniaturas y cositas eh, Y en el video promocional Hay un montón de cosas espectaculares Pero ahí en ese video está lo que Entiendo que a vos más te gustó Que es eh, una imagen de Flapjack, que es el plump Pirata del espacio Yo no lo pude creer Yo no lo pude creer Hermoso hermoso este, Nada, imágenes hermosas, personajes Obviamente van a tener eh, Miniaturas de cada una de las razas jugables Y de muchos de los modos Pero bueno, vamos a lo jugoso eh, A principio de este año Yo lo dije y me jacto de haberlo hecho Y creo que lo dije en el primer eh, Segmento que hicimos Una temática de este año Es el espacio eh, El océano profundo y no es lejano al océano profundo el espacio profundo. Y en el video en el que hablan sobre Spelljammer, la creadora del diseño de arte, que hablaba junto con Chris Perkins, eh, hizo esa introducción. Deep Space meets Deep Sea. <ríe> Como se encuentra en el océano profundo y en el espacio profundo. Sí, es verdad, este, es verdad. Vamos a ver, vamos de a poco. El, el Spelljammer se presenta con este formato nuevo para quinta edición, no nuevo rutinantemente nuevo para sino para quinta edición, que es una caja con tres libros de tapa dura de 64 páginas, un mapa póster que tiene dos caras y parece que está buenísimo, se puede ver ahí en las ilustraciones de muestra, y una pantalla de DM temática de Spelljammer. Que mucha gente no, manista estaba mostrando que en la preview, en la, en la foto que se ve, si haces zoom y tenés una foto de buena calidad, ves que algunas de las reglas que, que tienen ahí a mano son de cómo manejar eh, de, de cuestiones de naves espaciales y de, y de toda la temática que tiene que ver con eso. Eh, está bueno. bueno. No terrible. es una, una, una pantalla de M común. Con, con ilustraciones de Spelljammer no, no, tiene reglas específicas de Spelljammer ahí aclaradas, porque claro, es un setting que amplía un montón el horizonte de posibilidades y, y es muy bueno eh, para Kim así que está bueno que tenga esa pregunta que sea de 64 páginas me, me da la sensación de que va a ser barato <risa> para mí también, o por lo menos son tres de 64, tienen el póster y, y la pantalla, es como para equilibrar que la caja en sí no sea una whatsapp, claro porque de hecho la caja que vendieron al principio de año era una bolsada de precio. Eran 170 dólares. Era muy caro. Si lo vendieron a ese precio sería mucho. Así que me parece que tiene que ver con eso. Ya hubo críticas y quejas de que entre los tres libros no llegan ni a, a, ni a 200 páginas eh, y, y nada. Como es una estafa Me dan tres libros pero no tienen casi ninguna. Eh, bueno. Ya veremos cuando salgan. <ríe> sí, sí, sí, sí. Los libros son. Igual, ah, eh, perdón, sí. esto de la cantidad de hojas de los libros de D es algo que le criticaron mucho, eh, todo, durante mucho tiempo. De hecho, sí. es la razón por la cual otros juegos salen con manuales más grandes. Ah. Eh, sí, sí, sí. Por ejemplo, Pathfinder, que el libro de Pathfinder son 500 páginas. Tal cual, tal cual. Bueno, los libros son... Astral Adventure's Guide o Guía de Aventureras Astrales o Aventureros Astrales sí. qué sé yo Guía de Aventuras Astrales se me ocurre a mí sí, <risa> sí, sí, sí, vamos a ver qué sale eh, porque es en el plano astral que es uno de los planos ah. de existencia de eh, D&D de, de, de, de. y Spelljammer se desarrolla en ese plano eh, casualmente el mismo plano que Journey Through the Radiant Citadel si no me equivoco. Uh, ahora se me cruzó no sé si era el Ethereum. pero bueno ya veremos después lo chequeo y lo confirmo no lo, no lo tomen como algo serio este Astral Adventurer's Guide tiene, es un libro para DMs con guías de cómo correr partidas en este setting, en este escenario y supongo que trae lore historia de, para, para entenderlo y también tiene opciones de jugadores por ejemplo, las seis razas jugables las mismas que se presentaron en el Nerd Arcana del año pasado los elfos astrales los autógnomos esa me encanta, los autógnomos <ríe> que son robotitos medio forma de gnomo, que tiene que ver con la historia de los gnomos los hadús, que son como eh, monos voladores humanoides, monos bueno, piratas. Sí, me encantaron eso también. Vale, los GIF o GIF, eh, temáticamente hay un debate sobre si se pronuncia la G de GIF como G o como G, eh, que es una cosa más del inglés, pero hay ahí cuestiones de, de historia de esa raza. Los plasmoides, que tanto mencionábamos hace un rato, y los tricrin que son humanoides insectoides, que también me encantaron. Tienen, por ejemplo, un par extra de brazos y tienen mecánicas para eso. Bueno, el segundo libro es un bestiario. Boo's Astral Managery. Boo, B-O-O, -O, es una criatura eh, típica, digamos. Eh. Se, se habló mucho de Boo en, en estos meses, cuando se estaba haciendo toda esta previa después del Llama. Eh, el libro se llama con su nombre. Boo's Astral Managery. Oh, Bestiario astral de Boo, ponele. Claro. Es un bestiario con criaturas nuevas, como por ejemplo, dragones solares, dragones lunares, payasos del espacio, vampiratas. <risa> Los vampiratas. <risa> <¿Me encanta? risa> payasos del espacio. Ah, esto está bueno, está bueno. Yo estoy esperando que haya algo tipo. Eh, eh, ahí se me fue, lo tenía recién. Eh, ah, eh, vaqueros del espacio. Quiero cabos eh, espaciales. Bueno, hay, hay. Estoy seguro de que hay. Y si no hay, debe ser muy fácil de. de Lo voy a hacer de, yo, de, si de, no hay. Y el tercer libro que va a salir es el libro que presenta una aventura para correr en este escenario. Se llama Light of Sarcises No, Sar uf. Sí, no. Sí, sí, sí. Para pronunciar, rarísimo. La luz de alguien. A-R-Y-X-I-S. Sarixis. Tiene 12 episodios cada, cada episodio termina en un cliffhanger Para ir al siguiente Y el final es una locura O así lo anunciaron por... siendo... <ríe> Parece que está bueno Y esta es la aventura Que va a tener una precuela gratis En julio Que es Spelljammer Academy eh, El video Con el que empezaron el D&D Direct Es hermoso La música es hermosa la historia que se ve en, en, eh, representada ahí en el, en, en el clip está buenísima, es reinteresante y a mí me dejó re manija. Además arrancaron con eso porque claramente querían generar hype. Así que nada, se los recomiendo verlo y de hecho creo que ese video tiene buenos subtítulos en español para, para la letra que, que habla en la canción. Está bueno. Algo... Algo que sí. trae Spelljammer es que rompe con todas las estructuras que venía siendo la idea. Eh, al ser. A diferencia de todos los otros settings, que eran lugares, Spelljammer principalmente es. es eh, se, se, se basa en viajes. Vos en tu nave espacial. Sí, eh, más o menos, sí, en tu barco. Claro. Eh, sí, eh, muy el, el planeta del tesoro Exacto, va por ahí. eso está bueno Porque si bien hay algo que podés hacer en cualquier aventura sí. eh, Generalmente tenés mucha información De eh, ciudades O podés simplemente jugar eh, algo más urbano Sí, Acá, o sea, igual, hay una ciudad Muy grande, bien detallada Eso ya está dicho y, y uno de los mapas grandes Que vienen es de esa ciudad Y parece que está es importante este, Pero sí, sí, es verdad lo que decís Es un setting que es Presenta eh, locaciones eh, eh, No en un territorio acotado Sino dispersas De hecho anunciaron cosas como Reinteresantes como Cadáveres de dioses muertos En el plano astral eh, Asteroides con ciudades gigantes Asentadas en ellas O con eh, Layers eh, eh, Capas No, eh, la... la Lires. Ah, guaridas. Los se sentaron ahí. Guaridas. Asteroides que son guaridas de monstruos. Bichos locos. Nada, es, es, a mí me, me remanigió. Además, guaridas, lo, lo que tiene Spelljammer, otra cosa es que conecta, es lo que conecta a todo el multiverso de DD. Que claramente es una temática que están impulsando, obviamente, desde el principio del año con Monsters of the sí, Multiverse. Sí, sí, sí. Claro. Y es algo que están queriendo fomentar sí. el del multiverso. Además ya existía la información, está el flojistron, está todo eso donde hacen cosas tal raras con la magia. Tal cual, tal cual. Que si no sabían, el flojisto era la teoría previa a la, a, al descubrimiento o a la imposición científica de que lo que respiramos se llama aire. En la <risa> real. Antes Mira. se le llamaba flojisto y tenía unas características y todo. Está bueno. Sí. En D&D es lo que hay entre los mundos. Claro, es como el, el éter. Claro, sí, sí. Bueno, este libro se publica. El, este libro, esta caja, se publica el 16 de agosto. A pocos días del cumpleaños de la caterva. De. Uh, me confundí. De, de. la taberna de rol. Es verdad, es verdad, el 10. ¿El 10? Pará, ¿su cumpleaños es el 10? No, no estoy seguro. Mi cumpleaños es el 10. Ah, mira, El suyo creo que es el 13, si no me equivoco. Sí, sí, puede ser. Estoy muy confundido yo. No importa. Esos días. Va a estar espectacular Pasamos A ver, se, se me hizo bastante tarde hay, hay que había de todo, no pasa nada Vos dale Bueno, vamos rápido. Otras dos cositas Ya comenzó en el YouTube de D&D Algo que anunciaron en este Dandy Direct Que es una aventura Una partida de rol Justamente en el escenario de Spelljammer Y varios personajes van a ser plasmoides De hecho Eh... Son personajes que van a usar las razas nuevas. Hay muchas personas conocidas del ámbito estadounidense de, de, de los juegos de rol en vivo. Y seguramente vaya a haber spoilers de lo que va a venir en este universo de Spelljammer en la idea. Porque van a estar jugando ahí, van a mostrar sí. mecánicas van a mostrar eh, lore y de todo. Así que, súper interesante. A mí no me da la vida para ver otra, otra partida que no sea Anurem. Así que... <risa> Gracias. Éxitos. O a sea, cualquiera que la vea, eh, recibo críticas y, y, y cualquier otra cosa que, que sepa. Este, ni siquiera estoy llegando a ver Critical Role, me quedé como 13 episodios atrás. Pero bueno, la vida. Sí, es difícil, sí. <risa> Yo no puedo ver ninguna. Claro. <risa> bueno, otra cosa que anunciaron es un juego de mesa que se llama One Slot: Slot. Eh, como de, como de hacer masacre que eh, es un juego de mesa que tiene sus propias minis eh, en, eh, ambientadas en los reinos olvidados eh, y seguramente van a ser compatibles para rolear, para usar esas miniaturas en D&D, en la partida de D&D y es un juego de mesa para jugar uno contra uno en, eh, en peleando, básicamente facciones peleándose eh, no, no, no entendí mucho más del anuncio que eso pero bueno, ese es un juego de mesa extra que suma. Y hay algo que va a venir a acotación de juegos de mesas que suman. Dragonlance fue el anuncio con el que cerraron el D&D Direct. Se viene para fin de año, sin fecha específica, eh, justamente Dragonlance. Eh, Dijeron un poco al respecto. El video es espectacular. Muy fuerte, muy fuerte, muy contundente. No tan animado y así maravilloso como el de Spelljammer, sino como más oscuro con esta temática de la guerra constante y, y, y la puja de poderes y, y ser un aventurero en ese mundo. Es, es espectacular, la verdad que a mí me, me gustó. Y dijeron un poco, pero es para fines de año. En la imagen de muestra muestran dos cosas. Eh, sin revelar el arte, muestran el nombre de un libro. Que pareciera que es una aventura o, eh, ambientada en Dragonlance. ¡Yo bueno, lo perdimos de nuevo! Vamos a darle unos minutos, tal vez recupera todo. Bueno, mientras tanto, ¿qué les vienen pareciendo los anuncios que trajo Poel? Porque son un montón, hay una bocha de información y está pasando de todo en el oficial. Eh. Yo tenía ganas de que me comente un poco de Nuren a ver que, que, cuál es su punto de vista porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero bueno. Eh, estoy muy contento con Spelljammer, siento que es algo que va a sumar un montón a estilo de partidas diferentes. Quiero ver ya lo de la Ciudadela Radiante, por esto que dije de, de, de, de, Quiero ver cómo son partidas creadas por otras personas que, que no sean gente de Estados Unidos y eh, ver gente de, arte de en el libro su bueno y eh, esperen un segundito vamos a uh, vamos a acomodar las cámaras yo vuelvo a poder lo vemos seguro me está hablando por algún lado eh, hay que hacer algo para verlo eh, ah. Bien, eh, mucho material, un montón de cosas para para, para prestar atención. Esto de D&D Beyond y su, su plataforma virtual para jugar es algo a tener en cuenta. Yo creo que es posible, pero va a ser muy raro. Eh, voy a aprovechar y responder las preguntas que nos hicieron por chat antes de seguir divagando sobre eso. Eh, con esto ya respondimos, la de la más tarea que fue. Otra pregunta, en este UA veo la vuelta de las cadenas de fits para trasfondos, quizás hasta las clases de prestigio Yo estoy esperando que haya algo después de las clases No creo que sea en clase de prestigio tal vez una eh, pequeña subcategoría o un pequeño subrango de las clases Estaría bueno, eh, habría que ver qué es lo que quieren hacer por otro lado, esto de eh, las clases de prestigio es algo como que quedó muy olvidado porque funcionaron muy bien los caminos de intención, sí, no, ¿no? Eso de, de a nivel 3 elegís o a nivel 2 elegís eh, en, a dónde ir en lugar de eh, aspirar a algo. Que para mí eso estaría bueno, que vos puedas eh, lograr cosas para que tu personaje consiga una distinción. Que era lo que originalmente la idea de las clases de prestigio, solo que eh, tal vez tardaba mucho tenía otros problemas que hacer espero espero que se aplique eh, cátulo eh, qué mago me gustaría ver más en las mesas eh, el de encantamiento está buenísimo el de guerra está muy interesante tal vez eh, dependa mucho de los enemigos pero a mí me gusta mucho eh, de los escribas casi no lo vi eh. Y de los tradicionales, sí, el de Encantamiento, tal vez eh, el de la Transmutación, tan buenos, el de... ¿cómo se llama este? Ahí volvió poder. Ahí volviste poder. Ah, oh, sí, me, me estoy conectando desde el celo porque se me ha cortado Don no, Fiverr. Oh, bueno. Sí, tan, tan amigable. Está bien, acá estamos. Bueno, vamos cerrando igual. ¿Se sí, me escucha sí, bien? Sí, se escucha, pero yo estaba respondiendo las preguntas. Vale, Bueno, eh, voy rapidín entonces con lo que falta. Eh, me falta hablar de algo que creo, que creo que es muy importante, que es las traducciones. Ah, anunciaron sí. cosas sobre traducciones. Bien, dale. Eh, the Dragonlance, cierro. Aparece el libro Shadows of the Dragon Queen, que pareciera que es una aventura por notas que salieron externas a D&D Direct. Y también hay una caja al lado, se muestra una imagen donde se ven esas dos cosas. Y esa caja eh, dice Warriors of Kryn, Guerreros de Cream, o guerreras de Kryn. Y trascendió que este es un juego de mesa, un battle game, un juego de batalla. Y que se puede usar para representar batallas a gran escala que se dan en la aventura de Dragon. O se puede usar como un juego independiente. Obviamente. Claro. Este, lo loco que trae esto es que hasta ahora no hubo reglas oficiales para batallas a gran escala. Hubo una Nert arcana. Sí. Hay Hace mucho... mucho tiempo. Sí. Mucho. Y, era, y era muy complejo. Sí. Y hay mucho también eh, no oficial hecho respecto sí, sí, sí. porque es una mecánica que. Uh -huh. Por lo menos muy requerido. Sí. Eh, bueno Eso respecto a Dragonlance Creo que voy a hacer un vivo en, Eventualmente Con Seth de, con, con Tati de, de Seth Juegos de rol eh, A quien le compré este hermoso Que es fanático de Dragonlance Y nos puede dar una preview de Buenísimo. Lo que, pero bueno Ya veremos cuándo lo podemos organizar Eh lo último, las traducciones hicieron un anuncio que hablaba de las traducciones para Europa, en idiomas español eh, en idioma francés alemán e italiano eh, y anunciaron cuatro libros que se van a publicar este año en español cuatro nuevos, que ya no, que no habían anunciado previamente el más pronto El Caldero de Talla para Todos el 12 de Julio <risa> Están yeah. han esperado librazo. Monstruos del Multiverso el 13 de septiembre, que no va a ser en simultáneo como, como podría haber sido. No me importa. La Maldición de Estrada, una aventura, creo que es la primera que lanzan, que relanzan. Es de las más exitosas también. Sí, también. Para el 25 de octubre. Y la nueva caja de inicio sí sale en simultáneo en las traducciones y en inglés. El 4 de octubre. ¿Qué pasa con todo esto? Yo hice en mi Instagram, por si lo quieren ver, dos reels. Uno, especificando esto mismo, las fechas estas, y otro, hablando de todos los libros que ya estaban traducidos de Dungeons Dragons oficialmente. ¿Por qué? Porque hasta 2021, si no me equivoco, eh, ya habían traducido muchos, encargándole eh, las traducciones a Elfeth, a una, una, una empresa de terceros. Y había muchos libros traducidos. Lo que están haciendo es, por ejemplo, relanzar algunos, como La Maldición de Strad, o la guía de Sanatán para Todos, que es uno de los libros que ya habían anunciado. Eh, pero los nuevos son El Calderón de Talla para Todos, Monstruos del Multiverso, la nueva caja de inicio y eh, la guía de Revenlof, también está anunciada hace un tiempo. Entonces eso es para este año, o sea, seis traducciones para, anunciadas para este año. Dos que son retomar libros que ya estaban traducidos anteriormente y cuatro nuevos. O sea, cuatro traducciones que no existían. Y de hecho, tres de esas traducciones son de libros nuevos, como Otro de Multiverso, La Nueva Caja de Inicio y Reveno, que es bastante nuevo, del año pasado. Así que, nada, expectativas sobre cómo siguen profundizando en traducir. Pero esto es para Europa, no para Latinoamérica. ¿Qué me pasó? Yo hice un poquito de eh, investigación <risa> para saber qué onda Latinoamérica en este esquema de traducción. Y el, el 10 de junio del 2021, del año pasado el 10 de junio, mediados salió un artículo en la página oficial de, de Dungeons and Dragons diciendo, expandiendo Dungeons and Dragons más allá del lenguaje inglés obviamente en inglés pero bueno. y hay una frase un párrafito que dice eh, nos emociona continuar el crecimiento el fuerte crecimiento de Day, Day en Europa eh, añadiendo Cuatro nuevos libros para septiembre esto es el año pasado alemán, italiano y español eh, y francés aclaración, la última frase dice todos los productos en lenguaje español van a estar llegando a América Latina alrededor de un mes después que en Europa Bien. Yeah. eso está planteado explícitamente cuando hablaron de cómo van a manejarse con las traducciones. así que Nada, cabe esperar que sostengan ese, ese, ese planteo. Ahora que lo decís, es más o menos el tiempo que tenés que esperar cuando pedís algo de Europa. ¿eh? También, sí sí, sí, sí. Lo otro, eh, hace poco en el último Dragon Plus, que es la revista que larga DD, &D, eh, no tiene una periodicidad, ya hablé un poco de esto. Eh, largaron un artículo que habla sobre traducción. Eh, Comprehend Languages se llama, que es el nombre del concurso de comprender lenguaje nosotros planeamos largar un nuevo libro cada cuarto de año en lenguajes por fuera del inglés. Mientras nos enfocamos en los últimos éxitos, en los últimos títulos exitosos para el futuro próximo, también con, tal vez consideremos eh, títulos más viejos. Localizar, es decir, producir un solo libro requiere proceso muy largo y será considerado muy cuidadosamente cuáles son los títulos que se van a añadir al catálogo no en inglés Por esto nos dicen dos cosas lo están haciendo pero no vamos a tener todos los libros producidos sí. los más grandes seguramente los libros puente por ejemplo faltaría el Fisbac que no es un libro ni de aventura ni de ni, ni de ni de setting sino que es un libro puente para DM más que nada que tiene para jugar. Ese para mí es el próximo que va a venir. De los grandes. Pero bueno. Eso es todo lo que he tenido para decir. Buenísimo. ¿Encontrabas? <risa> no, eh, o sea, este salió perfecto. Que creo que fue el mejor programa que tuvimos. Salió el audio y el video perfecto, así que tremendo. Eh, genial. Voy a, voy a responder unas preguntas rápidas. Si ¿Te querés quedar? Para los que nos hicieron acá. Para el tema responde. Y después vamos a ir cerrando, ¿te parece? Dale, dale eh, Yo Si sí quería aportar el problema, pero vamos, vamos así Rapidito, rapidito Acá. Eh, acá Felibese ¿Alguna vez haría una tier list de subclases? De cada clase Nos han preguntado esto y suena interesante Yo no tengo un parámetro Eh tan eh, numérico con las subclases, para mí es cuál me gusta más y cuál no me gusta, cuál me gusta menos, no es cuál no me gusta, pero suena interesante. Me gusta la idea. Catulu. ¿Qué viste dentro de un arte de arcana que te hubiera gustado, que hubiera quedado, pero no quedó y por qué? Sabes que no estoy seguro. Creo que el de combate a gran escala hubiera estado bueno que sea mejor o más fácil, eh, porque es claramente material necesario, pero bueno, ya... A salir, es, re difícil, en... es re difícil jugar en, en combate a gran escala Sí, sí, sí Yo hicimos un video sobre eso eh, Y me han preguntado Y es difícil explicarlo Y es, eh, es molesto eh, le, eh, le exige mucho al DM Pero estaría bueno que hagan reglas más, más fáciles eh, Juanfe ¿En día de Quinta en qué nivel se ponen las dotes arrancan con dotes de nivel 1? Creo que Chris lo respondió ahí, depende mucho cómo crees el personaje, si empezás con la bajada. Humano variante tenés una nivel 1, eh, pues, si me permitís, ¿Sí? eh, cada clase te da la opción de, eh, en cierto nivel, aumentar las puntuaciones o elegir una dote. Eso es lo básico. Después está el humano variante que te permite elegir una dote a nivel 1. Y el custom lineage del talla que también te permite elegir un nuevo Y lo nuevo son estos trasfondos que también traen dotes, claro. que aparecieron en el, en el, en el Rix Haven, y Parece que en este. Está Pero ahí aparece nada. Peli BC. ¿Cuántas razas podrías tener disponibles en una campaña? Realmente depende de la persona que dirige. Eh... En mi caso, en la campaña que estamos jugando con Anuren, siempre lo digo Yo en ningún momento planeé que haya Grooms en la campaña Pero como querían jugarlos, los agregamos eh, bueno. Tal vez algún DM tenga algunas restricciones Por ejemplo, tal vez no, no se puede usar el Daken, por decir algo O no se pueden usar los mocos. Y eh, bueno, cada DM va a tener sus razones Y hay que respetarlas, tal vez ayudan a que La campaña se desarrolle de una manera Así que depende de cada DM eh, Belly eh, Podrías llevar a alguien en brazos si estás volando. Depende de cómo vueles. Dede tiene muchas formas de volar eh, y no todas de, de, dependen de los brazos. Creo que ninguna depende de los brazos. Generalmente las cosas que tienen alas, bueno, algunas tienen solo alas en vez de brazos y alas. Eh. Igual, eh, volar es una forma más de gastar la velocidad y cargar claro. a alguien sea a pie o volando. La regla que aplica en general es eh, ...te reduce la mitad tu movimiento. Claro, vas a poder cargarlo, pero menos Mecánicamente distancia. Mecánicamente se puede. Sí, sí. Es. <risa> y la última que tenemos acá... ...Consejos para DM Novato voy en mi primera sesión como DM. Hay un montón. Y eh, mi recomendación es relajar. Si tenés que preparar cosas... ...y para, para hacerlo... ...sobrepreparar cosas. Nunca teman sobrepreparar. No vas a usar todo lo que preparaste... ...y a veces eh, por razones de tiempo... ...o a veces por razones de que... No fueron para ese lado los jugadores, no importa. Lo importante es que vos tengas material para sacar de cualquier lado. Y enfocarte siempre en que la pase bien el grupo y pasarla bien vos también con ellos. Eh... Sí. Y contar con el apoyo del grupo. Sí. Contar con el... Lo hacemos entre todos, esto. No, no, sí, no, no, ¿no? Sí, sí. No hay una división real. No tenés el mundo en tus hombros. No, no, no. Eh, Literal. Bueno, y eso es todo. Voy a decir unos últimos anuncios para cerrar. Que están acá para el cierre. Eh, como para ir redondeando este programa Este viernes publicamos el último taller de creación de juegos de rol Estuvo re divertido, estamos avanzando todavía ya en la creación de un sistema de dados re extraño eh, Y el sábado vamos a anunciar, a anunciar nuestro invitado para el podcast Así que estén atentos a las redes El viernes tenemos el one shot con B&D Latino de Over the Edge Vamos a ver el sistema, vamos a ver cómo funciona Va a estar re divertido, espero que, espero que estén ahí Te voy a dirigir yo y un montón de gracias por acompañarnos con este stream. Eh, todos sus comentarios, el apoyo, los, los likes, el sub, el follow, todo ayuda un montón. Así que realmente gracias. Y eh, mañana tenemos a Nurem. Fue él, estuvo re bueno el segmento de hoy. Un montón de cosas para charlar. Gracias por, por traerlo. Y. No tome, no tome. Gracias por la toparía hermosa. Otro día hablaremos de Nurem Otro día. Vamos a ver cuándo sale. Y esperamos realmente que hayan disfrutado de toda esta charla. Ahora vamos a dejarnos en el outro y vamos a darle rey de alguien, así ustedes pueden seguir viendo gente jugando rol. Ah. Y estamos en el outro, vamos a ver a quién le podemos hacer rey. No sé quién está hasta ahora. Rol camaleón. tarde pero bueno pues